Hola a todas y todos, soy Alfespro y hoy he venido a provocarte, a cambiar aquello que ya conoces. Tómatelo como una fuente de inspiración, elige tu propio modelo y comparte para contribuir a una educación física distinta a la que conocemos. La frase no es mía, es de Irene López Secaney y la podemos encontrar en este libro que os presento, Aprendiendo Educación Física en torno al Arte Contemporáneo, una tentativa de modelo didáctico. Así que en él nos reta a salir del perpetuo modelo técnico y de rendimiento, en el que llevamos casi 40 años, por una educación física que, por cierto, se adapte más al actual currículum que empezaremos a aplicar a partir del curso que viene. Quiero decir, Dalon Globe, en su decreto, al menos en la Comunidad Valenciana, Dice lo siguiente Mediante la práctica y ampliación de su bagaje cultural cuanto a las técnicas expresivas y dramatizaciones se educa la mirada valorando la diversidad cultural Es parte de lo que vamos a encontrar en este libro Una ayuda a poder eh, entender la educación física desde ese punto de vista Además, también nos habla del uso de diversos recursos para la transformación de espacios motrices, creativos e inclusivos utilizando lenguajes gráficos no convencionales Pues también podemos encontrar algunos recursos en este libro. Ahora bien, como siempre, hablando claro, si buscáis recetas o unidades didácticas al uso, este no es el libro que estáis buscando. Al final del libro, te regalo un glosario con todos los artistas que salen en el libro. Añado 5 para que tengas una buena mochila cultural para poder aplicar en tus propuestas en las clases de educación física. Además, como siempre, de el índice y el precio del libro. Ah, suscríbete al canal. Si no lo has hecho todavía, dale a la campanita porque este tipo de vídeos los hago muy de vez en cuando porque tienen mucha faena. Por cierto, deja en comentarios si has aplicado a alguna de las propuestas o similares a las que propone Irene y qué tal han resultado. Si no ha salido bien también, y antes de pasar a los puntos estrella y tornillo, como siempre, comentar eh, que Inde, en este caso, pues eh, la portada... Es correcta, eh, tapa blanda, el libro se puede doblar y redoblar y, y las páginas responden correctamente y esto mmm, parece una tontería pero últimamente a veces coges tu libro, haces así y las páginas se salen. Pues eh, Inde por ahora no nos falla. Y pasamos ya a los puntos estrella. Me parece en el prólogo y durante todo el libro, eh, la colaboración de Wenceslau, de, de Wen, que por cierto ya hablamos de él en este libro que os dejo por aquí en una tarjetita que también comenté, de Educación Física Crítica. Me parece un libro o sea, de, muy interesante en esa propuesta de eh, contar con una educación física que puede aportar a ese, a ese cambio social y como digo, nos hace reflexionar sobre quizás la excesiva tecnificación de nuestra amada Educación Física. Mm, vuelvo a referirme al nuevo currículum que aconsejo que se lea, pero si en él no nos centramos solo en los saberes, podemos encontrar al algunas herramientas para poder trabajar estos temas. Busca esa educación física que fomente la creatividad, la reflexión y, por qué no, mejore la capacidad crítica de nuestro alumnado, además de su salud y su condición física. nos propone a partir de objetos y a partir de las propias instalaciones típicas de educación física cambiarlas, modificarlas, ofrecer al alumnado esa manera de hacerle pensar para crear nuevas propuestas que no lo encasillen en esas soluciones predeterminadas en este caso pues por modelos deportivos o por su experiencia durante toda su fase escolar reconociendo que alguna vez nos encasillamos en modelos y quizás eh, la solución sería una hibridación entre diferentes modelos y entre propuestas como la que plantea Irene en su libro. Y durante el libro nos lo cuenta de una forma entretenida con una conversación de bar mmm, me encanta, eh, con Wen Cezau, en el cual eh, a modo de mentor se establece esa conexión esa conexión entre el docente en este caso también es ese doble papel de especialista en el campo de las artes y aparte el docente de educación física que además es filósofo. En ese choque de trenes surgen algunas de las ideas del libro que vais a encontrar. Todo ello como he dicho a partir de la relación con diferentes objetos cotidianos de las clases de educación física, cintas, tapes y además conecta esta forma de trabajar de manera que el modelo intenta integrar las diferentes materias del currículum usando el arte como camino. Un punto estrella es que contamos con códigos QR en el libro y la verdad que si tienes el móvil al lado facilita para entender eh, algunas de las propuestas de los artistas que ella propone en sus clases. El código QR nos ofrece ese libro multimedia que he comentado alguna vez que he hecho en falta en algunos libros. Ya lo que sería la bomba es tener en el código QR una aplicación de realidad aumentada que te permitiera eh, ver algunas de las propuestas que se proponen en el libro y a ver si ya lo hacen los Pokémon, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Otro punto estrella, por supuesto, en la página 34, nos habla de utilizar materiales reciclados, por cierto, muy relacionados en general con el arte contemporáneo. Además, en las siguientes páginas nos ofrece una, una aplicación real del modelo, en este caso, en una actividad de baloncesto. A partir de la página 50 comenzamos a encontrar esas fases del modelo que ella propone. Estamos colaborando a esa educación de la mirada en torno al arte, y en este concreto al arte contemporáneo. Posteriormente propone en un momento dado poder utilizar aplicaciones como Mentimeter o Kahoot para realizar una primera fase de evaluación inicial y para crear también ese hype para lo que va a venir después. Y eso es lo que encontramos. No voy a hacer más spoilers del libro, simplemente encontramos una serie de experiencias basadas en el arte contemporáneo que nos van a servir, ojo, ya lo dice ella, en la página 73, en una reflexión final que la verdad me encanta, cómo ella no pretende establecer recetas y, por supuesto, como dice ya en la portada, una tentativa de modelo. Debemos reflexionar sobre lo que nos ofrece el libro y aplicarlo en la medida de nuestras posibilidades. Y me gustaría acabar esta parte final de Puntos Estrella con esa frase que dice durante la parte final del libro donde propone y defiende una educación física que, Leo, se basa en un proceso de descubrimiento fomentando la creatividad radical, el juego, con la incertidumbre, la autogestión, la autonomía, la reflexión, la crítica y la inclusión. Y pasamos ya a los puntos... TORNILLO. Ah, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal. En la página 17, si no me equivoco, es la única foto que no aparece referenciada. No me, nos deja un poco de intriga, no sé si aposta o no, pero en ese caso no aparece el pie de foto. En la página 21 encontramos una serie de referencias, eh, no digo que esté mal referenciado, está referenciado perfecto, pero quizás se podría hacer de, de otra manera o poner a doble dos columnas o... O poner que también es correcto eh, durante el texto un paréntesis, el, el apellido del, del artista, la coma y el año, porque si no encontramos a veces páginas con un tocho de, de simplemente el, el autor y el año o el que eh, hay más de referencias que de lo que es el texto. O pasarlo a un anexo en el cual estén todas las referencias. En la página 45 encontramos ese feedback que eh, engancha perfectamente con el estilo del libro sobre qué opina el alumnado de lo que acaba de suceder. Sin embargo,. No sé si es que si fue así, pues genial, pero la mayoría de las, de las reflexiones del alumnado son positivas. Como, como he dicho al principio, es interesante también eh, conocer algunas de las posturas eh, no tan positivas porque también nos pueden servir para coger cosillas e ideas. Además... Pone alumno, alumno, alumno, alumno, si todos los que los que salen referenciados son alumnos, genial, si no, utilizaría mmm, alumnado o, o concretar si la reflexión es de un alumno o es de una alumna para eh, fomentar ese lenguaje inclusivo. En la página 50, cuando habla de las fases, pues sé que alguno de los compañeros y compañeras docentes dirá al aplicar eh, el modelo nos encontramos con el problema de las dos únicas horas de, de, de educación física. Pero bueno, es lo que hay. En la página 51 nos habla del modelo Philips 66, que no es una maquinilla de aplicar. De Lo desconocía y lo pongo como punto tornillo porque, mmm, porque igual que se ponen muchas notas al pie, aquí yo, yo he echado en falta que mmm, dijera simplemente modelo 6x6, de 6 personas, 6... Por cierto, se parece mucho un poco a una especie de pechacucha metodológico. Si no sabéis lo que es un pechacucha, os dejo por aquí una tarjetita. En la página 55 aparece una rúbrica. Como siempre digo, soy partidario de que las rúbricas ofrezca, ofrezcan ítems o descriptores con elementos descriptivos observables, porque ello nos va a facilitar eh, no solo la evaluación, sino la posterior calificación de la actividad. En la página 56 se recomienda un libro. Este, a pesar de ser un libro muy vendido, yo particularmente me lo releí y la verdad, que el libro contiene muchos fallos que en posterior ediciones supongo que, que se deberán eh, solventar. Sin entrar en polémicas, no es un libro que yo recomendaría. Los autores del libro tienen otras propuestas muy interesantes, pero este libro, que por cierto se publicita mucho, creo que es eh, bastante mejorable. En el 81 se explica el juego de la bandera cuando ya llevamos varias veces hablando del juego de la bandera. Pues una de dos, o, o se explica al principio, o si no, ya no hace falta explicarlo. Pues bueno, esto es todo. Aquí tenéis esta pequeña reseña del libro de Irene López Secaney: Aprendiendo educación física en torno al arte contemporáneo, aquí os dejo el índice y el precio del libro y os dejo también este glosario con todos los artistas que aparecen en el libro y alguno de regalo. Esto es todo, suscríbete al canal, deja en comentarios si has participado en tus clases o tienes alguna propuesta o tentativa de propuesta para el próximo curso para hacer algo parecido. Por cierto, si queréis... Todavía investigar un poquito más sobre el arte aplicado a la educación, un básico que tenéis que tener es este libro que hay por ahí, de Art Thinking, de María Caso y Clara Mejías. Es un libro que marida muy bien con este otro de Irene López Secanell. ¡Hasta la próxima!